Muy buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Pues aquí un poco de frío y ya cambiamos el clima. Estamos muy contentos de estar aquí agradecidos a Dios por todas sus misericordias. Pues aquí estamos una vez más con reflexiones de la Biblia para predicarte lo que la palabra de Dios nos tiene en el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles todas las noches. Así que bienvenidos. Bueno, hemos estado hablando de que Pablo finalmente es llevado a al César, porque él pidió audiencia con el César, siendo que sus detractores no le daban opción para poder liberarlo. Entonces Pablo decidió eh, ir hacia Roma. Así que zarparon hacia allá y pues la situación no era tan fácil, ni tampoco era tan sencilla, porque Pablo pasaría por una situación sumamente seria y esta era respecto a una tempestad que iba a llevar al barco a una situación realmente difícil. Eh, Pablo viaja con ellos, soplando una brisa del sur. Les pareció a ellos que debían zarpar, aunque Pablo les dijo que no lo hicieran, pero lastimosamente Pablo pasó por estas circunstancias difíciles. Y él les dijo, a pesar de todo, varones, tener ánimo, porque yo confío en Dios, en que todo lo que él ha dicho será hecho. ¿Y qué es lo que Dios había dicho que los guardaría? Con todo eso es necesario que demos en alguna isla, le dijo Saulo, Pablo Pedrón, a, a, a, los, a los que dirigían el barco. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante,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 al mar. Dios había prometido que los náufragos no morirían. Esta historia es una historia muy peculiar, porque es la historia de un predicador que está preso, y que lo están llevando preso a otra ciudad, iba hacia Roma. Él daba algunos consejos, lo consideraban mucho, porque no era un preso cualquiera, era un preso, preso con sabiduría, era un líder importante. Había demostrado que su actitud para con los que lo habían apresado era una actitud de humildad, de sencillez. Yo admiro mucho a Pablo, yo tengo dos líderes en la Biblia que admiro mucho. Pablo. Y Moisés. A Moisés por su capacidad de dejar las cosas que eran atrayentes o atractivas en el reino del faraón y cómo dejando todo se convirtió en un líder del sufrimiento, de la lucha, de la pelea por su Dios. Me encanta Moisés como líder. Su liderazgo es impresionante. Pero el liderazgo de fe de Pablo es un liderazgo que me, que me encanta porque su fe y su humildad, a pesar de ser un hombre sabio, me inspira a querer ser como él. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, era un hombre que tenía el poder en sus manos, porque era romano y judío a la vez. Él conocía muy bien cómo defenderse y él sabía cómo hablar con grandes principados y potestades. Él podía hablar con el rey, con el procónsul, con, con quien sea, con el César incluso, porque lo estaban enviando ante el César. Y la historia dice que a él le daban ciertos privilegios. Cornelio, que estaba con él, o al centurión, perdón, que estaba con él, le daba privilegios porque él sabía que él no se iba a escapar, que él no iba a tomar actitudes contra, contra sus detractores, así que simplemente era un hombre con muy buen prestigio. Habían viajado, habían estado en situaciones de, a la deriva, la situación del, del viaje no era tan simple, así que Pablo se convirtió como en el animador, en el que motivaba a la gente a mantenerse con ánimo porque, imagínense, 200, 276 personas en un barco a la deriva, tenía que haber alguien allí que, que pudiera mantener al grupo o a la gente con ánimo, con, con cierto nivel de, de entusiasmo para poder sobrellevar las penurias de las noches frías, de las tempestades en el mar. Bueno, la historia dice que a pesar de que Pablo les dijo que mejor esperaran, ellos no quisieron, continuaron y finalmente se encontraron en una situación sumamente difícil como la que estamos describiendo. Pero cuando se hizo de día, no reconocían la tierra,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 Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mañana cuando veamos en qué islas se encontraron y qué pasa con Pablo mientras están allí, se van a dar cuenta que el respeto hacia Pablo se vuelve mucho más alto y mucho más grande. Es cierto que nosotros los cristianos de este tiempo ya no somos tan respetables como Pablo. Ya no tenemos esa, ese valor moral que muchas veces se requiere de un predicador, como yo, por ejemplo, o como otra persona. Pocas personas creen en los religiosos, Pocas personas creen que los espirituales o los que tenemos el, el deseo de ser espirituales tenemos la palabra cierta. Hay un cierto nivel de indiferencia eh, porque muchos de nosotros hemos sido elevados al nivel de perfectos por la perspectiva humana. Y lastimosamente, como no somos perfectos, entonces ese requerimiento de ser perfectos nos ha hecho mal. A muchos de nosotros. Algunos nos lo creímos. Otros creímos que tenemos ese privilegio o que somos superiores a los demás. Y sin duda eso juega en contra de nosotros. Cuando ya queremos volver a la sencillez, a la, al llano, muchas personas nos toman como orgullosos, como autosuficientes. Y es difícil cambiar esa imagen en las personas. Y yo lo sé. Por mi propia experiencia lo sé. Sin embargo, la obra de Dios sigue haciéndose en nuestras vidas. Tomando el ejemplo de Pablo, podemos darnos cuenta que él realmente era un verdadero seguidor, discípulo de Cristo y un predicador potente de la verdad, de un Cristo resucitado que vino para morir y salvar a la raza caída. Tal vez tú no lo entiendas a plenitud. Tal vez tú no puedas darte cuenta de la magnitud de la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Tal vez no puedas entender qué significa para algunos de nosotros el que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Tal vez no puedas ver muy de cerca la labor de Cristo como una labor útil para tu vida, para la realización de tus proyectos. Pero, ¿sabes? Dios tiene un plan para ti. Y Él no falla su promesa. Esta demostración de que Dios le había prometido a Pablo que ninguno de la barca, los 270 ¿Cuántos eran? 276 que estaban en la barca. Ninguno de ellos perecería. Y cuando Dios dice en su palabra algo, Él cumple. Cuando Él promete algo a sus siervos, Él lo hace. Porque Dios no es un Dios que falta a su palabra. No es como nosotros, los que a veces somos muy políticos, o somos muy eh, polite, como dicen en, en, en inglés. Somos muy, queremos quedar bien con la gente y hablamos cosas que la gente quiere escuchar y que finalmente no estamos dispuestos a hacer. Por eso es que, que estamos en este, en, en, en este mensaje esta noche. Por eso es que estamos estudiando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre nos enseña algo nuevo. Y Dios le dijo a Pablo que tuviera calma, que ni siquiera un cabello de ninguno de los que estaban en el barco se iba a perder. ¿Qué quería decir con eso? Que Dios iba a preservar la vida de todos los que estaban en el barco. Por tanto, era importante que ellos tuvieran en cuenta las palabras de Pablo. Después de animarlos, después de comer, y después de tener el privilegio de haber escuchado las palabras de ánimo de Pablo, amaneció y vieron lo que tenía que pasar. Vieron la isla cercana quitaron las anclas y se lanzaron hacia tierra porque era necesario llegar allí. Es importante ver cómo la promesa de Dios se cumple. Finalmente llegaron todos a tierra y nadie murió. Eso Es lo maravilloso que la palabra de Dios no solamente se dijo, sino también que se cumplió. ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿Estás pasando por alguna tempestad en tu vida? ¿Hay alguna situación que te vuelve una persona con incertidumbre? ¿Ha decaído tu fe? ¿Has dejado de confiar en el Dios de los cielos que ha prometido todo para todo aquel que cree en su palabra? ¿De algún modo te has sentido como desahuciado delante de Dios porque de repente no haces la voluntad de Dios y parece que Dios no estaría de tu lado? Pues te digo que te equivocas. Porque Dios está al lado de todos aquellos que son y que cometen errores. Dios es como un médico. Está cerca de aquel que tiene una enfermedad y que necesita ser curado. Está cerca. Pero Él no hace lo que tú no quieres que haga. Por eso Dios siempre quiere tu permiso. Quiere tu decisión. Quiere que tú le digas si quieres confiar en Él o no. Y Él hará las obras que tú necesites. Él te va a ayudar para que tú puedas llegar a puerto seguro. Él te va a dar la seguridad de su compañía, aun cuando tú no lo crees, porque Dios no falta su promesa. Él siempre está atento por sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, o si quieres serlo, aprende a confiar en las promesas de nuestro Señor. Esta noche, esta historia del naufragio de Pablo y de la salvación de todas las personas que estuvieron en el barco, me hace recordar la historia de cuando mis padres, un 23 de junio, su barco con más de 80 pasajeros se hundió. Y mi padre, desesperado, le dijo a mi mamá, ¿qué hacemos? El barco se está hundiendo. Mi mamá le dijo, no te preocupes, Dios sabe cómo resolver nuestros problemas ordene a la gente que nadie hacia la orilla y todos se salvaron algunos incluso a pesar de la corriente del río el río amazonas a pesar de la corriente a pesar de la dificultad lograron salvarse mi mamá junto a otras personas hicieron un campamento hicieron pequeñas tiendas con hojas y allí pernoctaron por 10 días hasta que alguien pudiera venir y ayudarlos, todos a salvo. Comida, vida mucho, porque las gallinas, los animales se ahogaron, y pues de eso hicieron comida mientras esperaban que alguien se contactara con ellos. En ese tiempo no había televisión, perdón, no había teléfono, no había medios de comunicación para dar aviso. Así que todo estaba bajo las promesas de Dios. Hay veces que no tenemos los instrumentos humanos para asegurarnos la salida de un problema. No confíes en las cosas humanas, no confíes en los métodos humanos, confía en las promesas de Dios. Haz tu lado, haz tu parte, pero no dejes de confiar que Dios guía la vida de todas las personas. Vamos a elevar una oración esta noche para que Dios nos ayude a confiar en sus promesas como lo hizo Pablo y las 276 personas que que naufragaron en el barco mientras él iba preso a Roma por ser un predicador de Cristo lo pusieron preso, pero Cristo siempre se acuerda de sus hijos, no importa su condición. Padre amado, te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, porque aquí podemos aprender cómo tú cumples tu promesa con tus hijos a pesar de las circunstancias que creamos nosotros o que crean los demás. Mas aún seguro seguros así de que tú siempre guías nuestras vidas. Queremos entregar nuestra confianza plena en tus promesas. Te entregamos porque creemos que tú eres el único que nos puede dar seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. Te entregamos nuestro corazón por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga en esta tarde. Y que este mensaje pueda ser compartido con tus amigos y familiares, si te parece bien, compartirlo. De todos modos, todas las noches estamos aquí, a las 7 en punto, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmo. Muy buenas noches.